el alcalde de estepona josé maría garcía urbano acompañado del presidente de la fundación manuel alcántara antonio Pedrasa, y del director de actividades el escritor pablo aranda han presentado la convocatoria del primer premio de novela ciudad de estepona que cuenta con una dotación de 25.000 euros para la novela que resulte ganadora muy, bien, pues muy buenos días y gracias a los que estáis aquí asistiendo a esta rueda de prensa y a esta presentación de lo que sin duda ninguna es una de los, las convocatorias más importantes desde el punto de vista cultural que se ha hecho en esta ciudad así que tengo el honor y el gusto de presentar el primer eh, premio de novela ciudad estepona es un premio que nace desde ya con vocación nacional y que se organiza de manera conjunta la fundación manuel alcántara y el Ayuntamiento de Estepona. Y por eso me acompañan en esta presentación el presidente de la Fundación, Antonio Pedraza, y su director de actividades, Pablo Aranda, el escritor Pablo Aranda. Como digo, es una convocatoria nacional, es un premio importante, con una dotación económica de 25.000 euros. Eso ya da indicación de la categoría con la que este premio y la vocación importante con la que, con la que nace. Es importante también porque el, el autor que gane el premio tiene garantizada la edición, la publicación del mismo y es la editorial Pretextos la que se va a ocupar de sacar adelante y de que vea a la luz las páginas de la novela que gane el premio. Estoy convencido que va a ser un éxito esta convocatoria porque ir de la mano de la Fundación Alcántara, eso es garantía de éxito siempre que, que se propone uno cualquier actividad. La colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación ya viene desde hace eh, unos cuantos años y esa colaboración que ha sido fecunda y fructífera, pues vamos a seguir haciéndolo en, en los próximos años. Yo os doy las gracias, eh, Antonio, Pablo, porque... Estos primeros pasos y esta, este embrión de premio Ciudad de Estepona sois vosotros los que habéis ido gestionando las bases y de común acuerdo hemos ido elaborando todo el proyecto. Así que hoy ve la luz este primer premio de novela Ciudad de Estepona. Bueno, antes de nada, primero decir que es un honor estar aquí con el Ayuntamiento de Estepona, porque si hay algún ayuntamiento que tiene inquietudes y sobre todo ama la cultura y la fomenta, es el Ayuntamiento de Estepona. Pero yo eh, quería... Eh, ...también de una forma expresa, antes de decir unas breves palabras... ...felicitar a, a vuestro alcalde eh, por el nombramiento de vicepresidente... ...de la Asociación Nacional de, de Municipios... ...es un tema importante que yo creo que prestigia todavía más a la ciudad... ...y deja bien a las claras la labor eh, que está haciendo este hombre en Estepona... ...el predicamento que tiene en la ciudad de Estepona... ...y el eco que tiene a nivel nacional... ...lo que ha hecho en este Pona... ...y lo que significa este Pona hoy... Muchas gracias. ...es la auténtica verdad... ...o sea que no es ni peloteo... ...ni falsas palabras... ...la auténtica verdad... ...nosotros nos emociona por eso... ...empezar con él... ...que nazca... ...y fijaos qué bonito es el nacimiento... Eh, ...dentro de los temas culturales... ...de un premio de novela... ...y además de un premio de novela... ...ambicioso... ...con una dotación grande... Ahora va a hacer un comparativo eh, con unos simples ejemplos. Pablo Aranda, eh, además una persona cualificada, porque sabéis que es escritor y articulista, y además conocido, va a hacer una, una, disección, una disección de lo que es el premio, de lo que son las bases, lo va a diseccionar para vosotros. Pero yo lo que quería, lo que quería enfatizar de que el hecho de que un ayuntamiento eh, se proponga eh, eh, un premio de esta envergadura y además un ayuntamiento donde sabéis que dentro de la legislatura uno de los proyectos emblemáticos que ya lo estamos siguiendo eh, por todos sitios y de todos los lugares, es la biblioteca. Nos, nos ilusiona mucho eh, cuando supimos de, de ese proyecto, porque eh, eh, cuando vimos el, eh, los planos, cuando vimos la maqueta, vimos que estaba enfrentada al mar, que era cristalada, era una cosa especial, era una, una especie de Alejandría en pequeñito, eh, enfrentada a Gibraltar para decir aquí estamos. Entonces, nos ilusiona mucho eh, todo este tema, hacerlo en el marco de este ayuntamiento, de este ayuntamiento de Estepona, y que sea esto también una especie de frontispicio, una, una especie de iniciativa eh, para esa biblioteca que vais a tener eh, fantástica, histórica, eh, que va a ser un faro eh, dentro de lo que es el mar Mediterráneo en la zona sur. De verdad, muy honrado, la Fundación Manolo Alcántara. Nosotros lo que sentimos es que no esté Manolo. Eh, Manolo, eh, sabéis que lo perdimos el año pasado, porque Manolo además tenía una aprecio especial eh, por este alcalde. Además tenía, yo siempre cuento como en eso que tenía un capricho también y es que la estatua que más le gustaba era la que estaba en Estepona, la que está en Estepona, dice si esa es la que más me parezco No es que lo sepáis lo he repetido varias veces, pero es que a mí me ha hecho siempre mucha gracia. En una ocasión nos dijo que si podíamos cambiar la que habíamos instalado en el ayuntamiento por la de Estepona eh, y le dijo la hija, a papá, ¿cómo vamos a hacer eso? Y aquí yo lo recuerdo perfectamente. Aquí se siente el retratado, pero yo creo que lo de la estatua es un simbolismo. Es que se siente retratado por esta cultura por este mar por este sol que tanto alababa y describía en su en su poesía y sobre todo por este alcalde que lo castó en el tema sentimental de una forma muy fuerte ¿eh? muy arraigada muchas gracias de corazón gracias, gracias a ti antonio por tus palabras y salen de dentro. te dejo pablo pablo aranda como he dicho es escritor es el director de actividades de la fundación manuel alcántara eh, ha tomado sobre sí, con mucha ilusión, la tarea de elaborar las bases que nos van a presentar ahora. Así que tú ya es la palabra. Gracias. Hola, buenos días. Pues para mí también es un, un honor estar sentado al, al lado del alcalde de Estepona y presentar ese proyecto que es realmente mmm, emocionante, ¿no? Ver, ver, cómo nace, ver cómo nace un premio y a la vez, como desde escritor, haber contribuido a a la creación de, de, un, de un premio de, de calidad. Creo que, que el alcalde eh, ya ha apuntado las dos características principales del, del premio, que es la dotación y quién edita la, la novela, que es lo que van a mirar todas la, las personas, escritores y escritoras que quieran presentarse. Es decir, con 25.000 euros lo convierte en uno de los mejor dotados de, de España. Y esta dotación está acompañada por la publicación a cargo de la editorial Pretextos, que también es de las más serias y, y mejores de, de España. Eso lo convierte en un, un premio muy, muy serio, un premio rotundo. El, la convocatoria, el plazo de presentación de obras comienza hoy con, con ya la presentación del, del premio y hasta se podrá entregar hasta el 15 de diciembre, con la idea de que el fallo sea en torno a primavera y la el fallo del jurado para que pueda editarse el, el libro lo, lo antes posible y ser presentado, por supuesto, aquí en, en Estepona en, en primer lugar. Um, hay otros datos técnicos que a lo mejor no, tampoco es tan interesante decirlo aquí, bueno, 300 páginas como máximo, 150 como mínimo y tal, pero quizás si tenéis alguna pregunta la contestamos, ¿no? Porque creo que lo fundamental ya, ya ha sido dicho, ¿no? Yo quisiera pues ya, vamos a ir sin sí, agradecer el trabajo que en el ayuntamiento hacen Mercedes y Adolfo. Eh, sí, de verdad, estáis coordinados con, no, con nosotros y eso hay que agradecerlo. Y en la fundación el que hacen Carmen y Marina. Eh, ...que sepáis que sin vosotros nosotros no podíamos avanzar en este tema... ...y en vosotros, Adolfo y Mercedes hemos tenido un apoyo sensacional desde el primer momento... ...y lo estamos teniendo ahora, lo seguimos necesitando... ...porque esto tiene muchos hitos y en los hitos hay que impulsarlo... ...hay que impulsarlo, darle mucha fuerza para que el premio salga con mucha potencia... Eh, Bien, ...que sepáis sí. que vamos a trabajar conjuntamente para lograrlo... Pues así será, Antonio. Cuando una ciudad crece, tiene que crecer sobre todo en, en calidad de vida, no solamente en infraestructuras, y la calidad de vida va unida a la cultura. Y la cultura es, hay que entenderla en un sentido muy amplio, cuando el ayuntamiento va a hacer y está haciendo este esfuerzo con esta dotación es porque está seguro que va a tener mucha proyección y que el nombre de Estepona la ciudad de Estepona se va, va a tener más visibilidad en el resto del país. Y que por tanto el retorno sin duda va a estar multiplicado por muchísimas veces. Así que encantado de presentar este primer premio Ciudad de Estepona de novela. Y digo primer premio, es la primera convocatoria porque estoy seguro de su éxito y que en años sucesivos habrá sucesivas convocatorias. Muchas Muchas gracias. Fijaos qué bonito y qué primaveral, curiosamente, cuando se entrega el premio, que primaveral es el cartel que se ha elegido, ¿eh? donde hemos el los jardín de la Costa del Sol. Sí. Y... Muy bien. ¿Alguna pregunta?